Yo creo que esto es el futuro de la nutrición. ¿He escuchado esto de, de la tracción para bajar de peso? ¡No! Hello, hoy vamos a charlar un poco acerca de la alimentación intuitiva. Nada más que avisarles que en este video van a ver los primeros 5 principios de la alimentación intuitiva y en el siguiente los otros 5. Si no, se haría un video muy largo, así que espero disfruten de esta información. Y quiero comenzar por partes porque ya tenía planeado en mi mentecita que ya tengo programado subir videos los principios de la alimentación intuitiva pero no sé si dividirlos por eh, principio o mejor por capítulo del libro porque creo que es muy importante mencionar cada parte de los capítulos, ya que hay una parte en el libro, bueno, lo, lo inicial del libro de alimentación intuitiva. Bueno, hay varios que hablan de esto, pero yo me baso más en el de Evelyn Tribble o Evelyn Tribble o... No sé cómo se diga. Fue mi primer contacto a esta filosofía, esta alternativa de alimentación. Y en el inicio del primer capítulo es la ciencia detrás de la alimentación intuitiva, porque mucha gente cree que es algo que se saca uno de la manga cuando no. Realmente hay estudios, de hecho, están publicados en PubMed, eh, entonces, puedo ponernos abajo, como siempre, les pongo recursos en la descripción. Pero vamos a empezar a platicar como introducción una definición de alimentación intuitiva. No es como que sea exactamente, pero es a sus bases. Conforme vayamos avanzando, voy a irles mencionando principio por principio mientras me maquillo. Entonces, tengo varias notas. Alimentación intuitiva, que realmente yo cuando hablo de alimentación intuitiva me baso más como es una vida intuitiva. ¿Y qué es la intuición? Es algo que está dentro de ti que te dice hacia dónde ir, qué hacer. Entonces esto fue guiado hacia la alimentación porque tras los pacientes que han sufrido o más bien que han padecido de estar en dieta dietante crónico, no sé si decirlo así ha ayudado a este tipo de enfoque a estas personas y en general a las personas que les gusta conectar más con su inner awareness con sus señales internas de hambre, saciedad pero más bien hay que um, aprender a utilizar estas dos palabras implica mucho esto de alimentación intuitiva no solamente es como tengo hambre, voy a comer eh, ya estoy llena no es como robotizado, como eso es lo que yo siento que son las dietas. Es como te prescriben un plan y dice una taza de tal cosa, una cucharadita de esto, lo que sea. Y tú lo estás haciendo robotizado. ¿Por qué no? ¿Qué tal si ni te gusta? Entonces, la alimentación intuitiva es un enfoque anti dieta. O sea, no es dietético para nada. Porque he escuchado muchas. Eh, personas que dicen que es dieta intuitiva y no es dieta, de hecho va totalmente a lo contrario. Y este tipo de enfoque es eh, va enfocado a tu salud y bienestar, que ayuda a sintonizar con las señales de tu cuerpo y romper con este ciclo de dieta crónica y sanas la relación con la comida, con tu cuerpo. Entonces en este libro y en general la alimentación intuitiva va relacionado con más áreas en tu vida, ahorita vamos a hablar de eso en los principios pero en general pues es un enfoque donde te ayuda a comunicarte mejor con tu voz interna no con todo lo que implica la sociedad y los paradigmas que nos ha impuesto eh, la industria de alimentos y pues la sociedad en general ¿no? la televisión, las personas, vecinos amigos, la escuela y precisamente que mejor hablado por alguien que es nutrero. empezamos con la empezamos con el principio número uno y ahora sí voy a leer mis notitas. Número uno, que es um, yo que estoy tomando este curso. Y precisamente lo estoy tomando porque quiero estar súper preparada. Y no malinformar a las personas. Que es lo que yo ahorita he notado demasiado. Que mal informan con respecto a la alimentación intuitiva. Lo que es eh, body positivity. Body positivity. No sé cómo darle así que se escucha así. Pero mal informan. Número uno no es una dieta. Por eso va a relacionar con este primer este principio de rechaza la mentalidad de dieta precisamente para todas estas personas que han estado en dietas crónicas por ejemplo hay varios estudios donde ponen a las mujeres a llevar este tipo de alimentación y precisamente las evalúan con una escala que se llama escala del de comedor intuitivo comensal intuitivo no sé como que la traducción dice así. Porque no está el libro en español. Sin embargo, hay gente que se ha dedicado como a, tra a tra traducirlo, pero solo la primera versión. Y me parece que tiene fallas. Bueno, no fallas, pero como que todavía tiene ideas como un poco anticuadas. No sé si sea la palabra correcta. Hay varias versiones de este libro. Y ahorita el más actualizado creo que es del año pasado o antepasado. Que es el de Intuitive Eating, que es este. Y el punto es que yo muchas cosas lo estoy sacando. Bueno, uh, esta, yo... Yo empecé a leer este libro desde el año pasado y la vida me ha tratado fuerte porque he pospuesto a leerlo. O sea, he leído páginas como... o sea, lo he ojeado, pero sí he leído todos los principios. O sea, sí estoy más adentrada en el tema porque he leído artículos, sí he leído el libro, pero como rápido, no, no como detalle por detalle. Y precisamente a lo que voy es que este curso en el que estoy, este diplomado, cursos de certificación, es como si estuviéramos haciendo como un club de libro, pero es más que esto. Sin embargo, te guía. Si tú ya leíste un poco del libro, o por lo menos ya tienes los 10 principios como estructurados, sabes que es una buena guía para irte este, moviendo sobre todo este mundo. Y cero cultura de dietas, eh, haze, bueno, salud en todas las tallas, cortofundia, todos estos temas. Por eso, hasta en el título dice A Revolutionary Anti-Diet Approach. O sea, es un enfoque cero dieta. Entonces está súper erróneo cuando dicen que es dieta intuitiva. Entonces, el primer punto, como dijimos, es rechaza la mentalidad de dieta que pasiones, porciones, este, no, todo es más intuitivo y de hecho por eso me estoy preparando porque no es fácil instruir a alguien, siendo yo nutróloga, de llevar una consulta con este enfoque o sea, si, lleva, si tienes un chiste, si he toda una carrera para este, intervenir en una persona con el enfoque tradicional Imagínense en este, o sea, es, es, es complicado porque una se tiene que nutrir. No es un tema de un día para otro que tú puedes decirle a alguien, como intuitivamente, porque está mal entendido también en el sentido de, por ejemplo, estar escuchando un podcast de esto es nutrición con Steph, Vicky y de invitada Raquel, que es con la que estoy tomando el curso, y con esta Gina y Elia y Lana, que ya lo dije en otros videos. El punto es que este, ponen un ejemplo de una zona de que una persona dice. Entonces tengo permiso de comer todas las donas que yo quiera y realmente no es que te des permiso, o sea, más bien tú siempre has tenido el permiso. Este tipo de alimentación también, les digo no nada más es de comida, sino que empodera a la persona de tomar sus propias decisiones y no dejarse influenciar por el exterior, ¿me explico? No mal entiendan de que estamos promoviendo la obesidad. Y estamos promoviendo que te puedes comer todo lo que tú quieras eh, del refrigerador. O comer todos los días donas, o todos los días cupcakes, o lo que sea. Por eso existe la variedad de alimentos de cuerpos. Bueno, no tiene nada que ver ahorita lo de los cuerpos, pero existe la variedad de alimentos. Y te cansarías de uno, o sea, es obvio. De hecho, yo alguna vez hice algo, o sea, esto me ha llevado, esto de alimentación intuitiva me jaló. Porque fui en un momento de mi vida un dietante crónico, no sé si sería así, pero bueno. Creo que se entiende a lo que me refiero. Y este, hice una cosa que se llama monodieta. ¿okay? Y era comer casi todos los días pollo. O sea. Y justamente por eso me pasó cuando estudié un curso, un certificado de entrenadora. Ya que me lastimé la espalda por malos coaches que tuve. Y es lo mismo con la nutrición. O sea, como que no me hallaba con las personas con que me instruyeron en, en mi alimentación. E incluso fui con nutriólogos y fueron los que me dejaron también hacer este tipo de monodieta. Y. O sea, zero, nada que ver con esto. No, no puedo creer que yo haya hecho eso, pero bueno, por algo muchas personas hemos pasado por eso. Muchas personas han tenido trastornos de la conducta alimentaria y han encontrado esto que es como oro para, para ellos y para mí, para todos nosotros que estamos encontrando este enfoque y toda esta corriente, ¿no? Entonces, súmense a la causa. Y bueno, el número dos es honra tu hambre. Sí me salí como variados los principios, no crean que no sé. Pero es para llevarlos punto por punto. ¿Y a qué va con esto? Cuando tú tienes hambre. De hecho, yo soy alguien que en TikTok que es súper bueno en esto. Es singles. Pero se los voy a pasar. Voy a empezar a maquillar. Realmente es muy bueno este chavo. Con el que va a tu hambre se refiere, por ejemplo. Él puso una vez un ejemplo de que un vaso con hielo o un café con leche no es un tiempo de comida o sea si tienes hambre no te trates de quitar el hambre tomando agua comiendo hielo tomándote un café frío o sea honra tu hambre y ve a comer algo ve a comer esas pasitas con chocolate ve a comer ese cupcake que has estado pensando en él por toda tu vida o sea hay mucha gente que se ha privado por años y de hecho en mi curso hay una mujer que nos contó su historia y de verdad a mí me dio demasiado sentimiento porque, o sea, todos estos años de dieta crónica de doctores, de nutriólogos que le decían que tenía que bajar de peso y realmente ella es una mujer de talla grande y, y también se si se hacen llamar gordas. Hemos hablado este tema, este término de gorda en, en el curso porque mucha gente ya lo normalizó de que no me importa, pero que nos digan así, pero por ejemplo esto de obesidad y sobrepeso estamos tratando de ya no decirlo, y yo me refiero más como a personas de talla grande o talla pequeña o talla mediana, no sé, o sea, lo único que yo quiero es que las personas se sientan bien, no se sientan juzgadas ni criticadas y más bien preguntarle a la persona cómo quieres que les digamos, no o sea, si quieren que te diga gordita o no, es preguntar, porque hemos olvidado el respeto y justamente esta es alimentación, aparte de ser alimentación intuitiva, yo creo que es una, eh, sin ser fanatismo todo esto, es alimentación respetuosa, liberación corporal Liberación de alimentos Porque estamos tratando de liberar a las personas es liberar libera nosotros y las personas Entonces, esto es un trabajo en conjunto y de sanación En conjunto para todos Yo creo que esto es el futuro de la nutrición Tenemos que unirnos todos Entonces, eso es honrar tu hambre Después, haz las paces con la comida Este es un tema que yo he tocado en mi Instagram Y si no me siguen Sí, antes subía por temas más gráficos. La verdad no sé si regresar a eso, pero o sea diferente con el feed que tengo ahorita. Pero vi mucha gente que le gustaba todo esto que yo escribía. Y no significa que yo no lo vaya a hacer. Solo estoy encontrando la manera de hacerlo y meterle más también a mi canal. De que vengan a ver aquí de lo que hablo. Porque yo hablo como melólico realmente. Hablo muchísimo. Y digo mucho la palabra realmente. Pero bueno, haz las paces con tu comida. Y pues con la comida en general. El punto es que ver a comer esa galleta que tanto has querido. Un ejemplo claro es que en Navidad eh, vas a ir a la cena navideña o vas a ir a partir la rosca de Reyes o qué sé yo, tu cumpleaños. Y mucha gente no come o hace, por ejemplo, un pastel de sandía. Cuando realmente en tu cabeza estás craving por uno normal, un pastel común y corriente, bueno, un pastel común y delicioso. Estás tú de verdad queriendo comer, disfrutarlo Y no lo haces simplemente porque tú estás a dieta No estamos honrando ni siquiera Ni haciendo las cosas con la alimentación Entonces ahí van los dos principios juntos Y tenemos que honrarlo, ¿ok? Go and eat that cake, honey Después, el número 4 Desafía a la policía alimentaria O sea, todo esto yo lo traduje porque... O sea, lo estoy leyendo en inglés, pero luego hay palabras que no... Ya saben, la traducción no es lo mismo que lo decimos en español. Pero esta no había otra manera. Es como desafiar a la policía de la comida, de la policía alimentaria. Y esto se refiere a los pensamientos que tú tienes en tu cabeza. Por ejemplo, respecto a la comida o en general a las personas. O criticar la comida de alguien más. Estás comiendo esto y esto es bueno. Esto es mal. No voy a comer esto porque me va a engordar. No voy a comer esto porque no entra en mi dieta. Este O voy a comerme esta hamburguesa, por ejemplo Pero me voy a matar de ejercicio el lunes Entonces, no Desafía la policía alimentaria Esa policía interna que te ha creado la sociedad Y desafíala, o sea, corrompela Y como decía, o sea, estas reglas aparecen a diario para corromperte a ti más bien En tus decisiones alimentarias de todos los días O sea, todo el tiempo estás creando un juicio en lo que tú eliges Te voy a dejar un ejercicio y espero que comentes si es que lo hiciste o no, pero bueno, si no queda en tu mente, haz un ejercicio de tratar de comer todos esos alimentos que les tienes miedo y de no ponerles un juicio, solamente comerlos. Y ya después cuando te acostumbres a eso, te va a ser tan normal que no vas a decir, esto me va a engordar y esto no, simplemente vas a comer y si conjuntas con los demás principios, es como que todo va como girando tan pacíficamente que no va a haber como de, comí esto y ahora me voy a hacer ejercicio como loca, no, sino como... Ya pasó, hoy quiero hacer ejercicio, lo hago con el respeto debido hacia mi cuerpo, lo disfruto y todo eh, recae en desde dónde estoy haciendo las cosas, desde dónde estoy haciendo ejercicio, desde dónde estoy comiendo, desde dónde estoy hablando de la alimentación de las personas. Pero más bien eso lo eliminamos, no está bien hablar de la alimentación de nadie más, solamente enfócate en el trío.